Hola chicas, bienvenidos, bienvenidas a susurritos del papel. Hoy, que a continuación del otro, estoy de la misma guisa, os traigo unas completas que he salido esta mañana y ya he aprovechado. Eh, unas completas que he hecho. El primor, y voy a enseñaros lo que he comprado. Algunas son para intercambio, otras son para la mí. Venga, que os lo he enseñado ah, también. El regalito, mira lo primero que me he comprado que es para mi casa, porque tenía uno, vale. Pero a mi hija le gustó mucho y se lo trajo y ya me quedé sin... Y entonces yo me pinto el ojo a tienta, porque es que no veo, como bueno, me he quitado las gafas para pintarme el ojo, pues no veo. Y después me dice la, la mamá leana por ejemplo, me dice, oye, ¿cómo te ha pintado el ojo? Digo, cállate, que es que como no veo, pues yo más o menos cuando me veo en negro digo, ¡ah, ya está pintado! Y a lo mejor me he saltado aquí, vamos, me hago una raya, de, una, una raya discontinua, parece un pespunte. Y entonces, chica, pues me he comprado un espejo de aumento de 10 veces que me ha costado 7,95 pero me gusta vamos, me gustan más que me gustarme es que ya, vamos a ver, que me hace falta vamos. he comprado esto que es para San Valentín que es esta colonia, es agua de colonia y viene ya con su tarjetita me costó 1,99 vale y no se lo ponen aquí que dice que el peligro, el vapor es muy inflamable, mantener el alejado de calor. Bueno, que este es la de la colonia, ¿vale? Y la colonia es un. Ah, un kiss, un beso. ¿Qué más? Mira, todo muy san Valentiniano, ¿eh? Kiss. Me encanta la canción. Yo que soy mortela para canciones. Mira, que chulo. Kiss. Me costó 1,99 y lleva cremallera. Y para no quedarme corta, pues me compré este, mira qué bonito. Besitos, ¿veis? 1,99 también mucho había muchas cosas, que me regalaron una Coca-Cola Me la regaló, he hecho ya por comprar, te regaló una Coca-Cola Ah, pues muchas gracias, Mirá lo que me he comprado Porque como no me veo para hacerme la raya del ojo Y como a mí me sale la raya del ojo, pues de aquella manera Y vi esto, dije, ay, yo lo he visto en los vídeos estos que suben Primor por Instagram Digo, pues yo me lo voy a comprar Y es para hacerte el ojo, uy, para hacerte el ojo Para hacerte la línea así Yo todo mi afán es pintármela así, ¿vale? Con el rabillo. Vamos, ni equivocándome. Antes me pinto mmm, cualquier cosa. Y también vale para los, los labios, ponéis. No sé, sí, para la definición de labios. Para los ojos y para las comisuras de los labios. No, los labios todavía los veo y me los pinto bien. Pero los, los ojos un poquillo. Y trae dos para los ojos, que es este y este. ¿Vale? Y esto lo tengo que probar. Y se coloca la plantilla final al final del animal. Esto lo tenemos. Que... Pero primero hay que. Oh. Ahora vamos a tomar un buen albariño. Claro. ¡Nos vemos! Pues con esto y esto, a ver si te pone la pulla a vez, la gente me dice que te pasa la pala. Porque yo creo Mira, he comprado que me encanta cómo huele esta velita. Que pone, me enamoras, porque es moras, eh, cada día un poco más. Velas moras. The Fruit Company. Y huele. ¡Ay, qué bien huele! Me encanta. Mira, y me costó 1,99. Está bien. Pues esta. Bueno, sigo enseñando. De Primor. Mira, compré esta colonia. Que me costó a 1.50 y se llama Chic y es agua de colonia for woman cuce Y ay, aquí está el precio. Eh, me gusta, mm, huele bien esta con este lacito que me parece súper cookie. Me gusta, me gusta. Compré esto y diré esto que he puesto. Es un espejito de cortesía y no me parece barato. Eh, viene con una propaganda. Me costó 2.99. Este no tenía, estaba en la parte de los descuentos, pero no tenía descuento. Si lo llego a saber no me lo traigo, mira, este. Y pone por aquí Game Over. Lo que pasa es que le tengo que quitar el, donde venía pegado el precio, ¿veis? Es una maquinita de marcianito que, que yo jugo a estas maquinitas, ¿eh? Y me gustó y me las traje. Y es un espejito de cortesía, ¿veis? Compré dos cepillitos para las uñas los dos que había, uno en lila y otro en azul ¿veis? y costaban a un euro, y esto siempre viene bien y cogí los dos que encontré me lo he comprado, y esto se carga con puerto USB, modo de uso, aplicar jabón o limpiar facial después de mojar la cara de manera uniforme. Enciende el limpiador y elige el cabezal, la intensidad y empieza por la frente. Limpiar la nariz, la barbilla en círculo durante 20 segundos. Limpiar la mejilla con movimientos circulares durante 20 segundos. Enjuagar la cara con agua tibia. Aplicar la crema o mascarilla virtual en tu rutina de belleza. Es un cepillo limpiador y lo vamos a abrir para que lo veáis. A ver, porque el cuté. Y el cuté, el cuté tengo aquí. <ríe> este chiquitillo. Me llamo Surro. Su Surro. Y aquí tengo mi arma Que la ha cogido en Aldi Vamos a meterlo, ¿vale? Para sacarlo Porque siempre viene con un poquito de de pila Y por lo menos pues, pues lo mismo. Me gusta mucho, porque es, mono. es como una Hello Kitty, mira Qué gracioso, y tiene para colgarse una flechita de algo que tengáis allí en, en, ese, en el cuarto de baño Esto se abre por aquí, mira, estas son las cerdas de los cepillos ¿Veis? ¿Y cómo se tiende? Buena idea, esto es para Tiene un agujerito para que una vez que lo que si está mojado, lo pone, lo cuelga y escurra el agua Y esto va así ¿Ve? No tiene pila, no tiene nada de pila ah, A lo mejor no tiene pila a ver, vamos a meter aquí. Este costó 14,99. Lleva dos cabezales. Ese. Y os enseño el otro. Si es que lo puedo sacar. Ah, no tiene pila. Este, Mira qué chulo. ¿Veis? Que este es más blandito. Aquí, las instrucciones. Y. El cable. El del cable. del cable para cargar. Y entonces dice que esto se carga por aquí. Se le quita el colantito y se carga por aquí. Aquí meteríamos el este, el pivotillo este, lo enchufamos aquí y lo metemos en un puerto USB. Oye, este me encanta. Y esto se saca pues creo que a tiranazo. Uy, uy, uy. Aquí lo ponemos. Cabezal de limpieza profunda, el filamento de nylon, que es este, el de, el de limpieza profunda. No, el otro es nylon, este no. Y el cabezal de limpieza de zona más sensible, este. Esto es de silicona. ¿Vale? Tiene tres velocidades Primer nivel, intensidad suave Segundo normal Y tercera nivel, intensidad fuerte Vibración de alta velocidad De más de 5.000 revoluciones por minuto De ver la cara, ¿dónde la ponen? Así <risa> <risa> que se tira la cara De modo de empleo Ya lo hemos dicho Accesorio completo. El limpiador está compuesto por el cuerpo del producto Dos cabezales Uno de ceta flexible Otro de silicona Una cubierta para el cabezal Del cepillo, de filamento Y un manual de instrucciones, que es este Vale. Advertencia de fuera del alcance de los niños Y ya lo demás En inglés Y esto se saca así Clac, clac Sí ¿Veis? Se saca al tirón Y ahora pues Ahí llevo una piececita Y este pues se metería A ver ahí, ¿Veis? Lo que pasa es que ahora Pues tenemos que cargarlo ¿Veis? Lleva ahí esto Y esto se hace así Y ya está Voy a ponerlo a cargar a ver si furula Hoy sigo enseñando Y eso lo pongo a cargar Y si me veis mañana radiante Es que funciona Bien, que le voy a hacer un beso de belleza. Yo tengo los ojos para cuenca. Oiga, yo te estoy mirando. Yo, mírala, mírala, mírala. Esto me costó 1,99. Y, y es para llevar un imán. Es, son dos imanes mm, fuertecillos. En realidad, mira, os lo enseño. ¿Veis? Uno se pega al móvil. Y otro se pega en el sitio, por ejemplo, que estáis cocinando y queréis ver el móvil a la altura de la cara. Pues uno lo pegáis en el móvil y otro lo pegáis, <coughs> veis que lleva doble adhesivo, y otro lo pegáis en donde queráis verlo, o sea, donde donde queréis que el móvil se quede. Dice, no el papel del disco adhesivo de doble cara, de silicona, pega el disco adhesivo sobre la superficie. Recuerda que es de un solo uso, no podéis pegarlo y pegarlo de nuevo en otro lugar. O sea, que si tú vas, por ejemplo, mañana pues, y te vas al cuarto de baño, o lo no al cuarto de baño lo no pegas la cocina. Por ejemplo, dice, despegue la pegatina del otro lado y pégalo en lo negro con el imán. O en el coche, por ejemplo, también, en fin, este, ¿veis? Trae dos. Y es, pues, eso, para pegar el móvil y que no se nos caiga. Además, es eh, oro rosa. Ya sabéis que yo siempre que voy a, allí al, al primor pues siempre ando buscando eh, estas cositas que son lipstick. Y entonces como para después de San Valentín cogí este y este. Pues para los inter, para... Es como cacao, no tiene color. Es simplemente pues para hidratarte los labios, ¿vale? Y este me costaron a 1,99. Todos valen 1,99. Entonces cogí estos dos y cogí esto que me encantó. Mira, esto es un llavero. Pero aquí debajo se abre. Por favor. Oye, las Pen que después no saben lo que es. Y es un elefantito. Mira qué ojo. Qué blandito. ¿Veis? Se abre y dentro lleva el, el este de labio. ¿Vale? Y este de unicornio. Con estos ojitos me gustó mucho en verdad es que hoy no había mucha mucha variedad ¿eh? mira y ahora voy a enseñar lo que me compré esto vale un euro y yo me lo compré y tiene un rojo muy bonito y a mis hijas le, le gustó mucho y me dijeron pues yo también quiero <risa> está hecho con aceite de cannabis vale pero deja, tiene un color muy chulo Unos para una y otro para otra Y vale un euro Cannabis número 6 ¿Vale? Yo lo noto dulce Pero, pero a ver ¿Qué más? Mira, me compré esto Que estaba de oferta que es colorete rubor. Viene cerrado. Viene muy bien precintado. Y me cogí el rosita. Y valía 2 y pico. 2 y poco. 2.20. Mira. Este. El rosita. Que allí parecía más. Menos fuerte. A ah, lo mejor que me he traído el fuerte. Bueno. Pues este. Da igual. Lo mezclo y ya está. Y después. Me compré este. Que es el bronce para parte de los pómulos por los pómulos por abajo por abajo de la papada en fin, este es mate, ¿vale? ¿qué más? que se me había perdido el mío lo perdí, no me preguntéis dónde porque no lo encuentro por ningún lado y yo estas cosas no las suelo no las suelo perder ¿vale? me compré este lápiz blanco ¿vale? me compré este, el blanco que lo he perdido el mío y era bueno, eh pero lo he perdido ¿Ve? mira le he dicho, dame uno que sea blandito y me dio este y por último enseñaros que me compré este que viene el lápiz labial y el perfilador de labio que no se podía ver porque está totalmente cerrado y me dijo la chica este que es rojo rojo pero depende de... El color de tu labio se pone más rojo o, o más rosita Y dije, bueno, ¿pero es rojo? Sí, sí, sí, sí es rojo de bueno Pues venga, bueno, rojo Mira, la barra, la verdad es que es preciosa ¿eh? Es muy bonita Lo que es el envase Y esto se llama Fieri Vamos a verlo Mira, es muy bonito a ver de qué color se queda, este, y viene con el perfilador de labio, veis, que bueno, luego lo probaremos, que esta tarde he quedado con, con la chica aquí en Málaga tomando un cafelito, así que esta tarde me los pintaré, a ver, vamos a probarlo ya, porque espera, voy a probar la barra del labio, el perfilador no, porque, a ver, este da aumento, a ver, tengo el labio súper seco. Es muy cremoso. Muy rojo y muy cremoso. Bueno, voy a esperar un ratito a ver de qué color se pone. A ver si se intensifica, porque la verdad es que a mí me gusta el rojo, pero los que más me gustan, la verdad, a mí me gustan los borgoñas, los que tiran un poquito también a marrón. Y ya por último vi esto que no era barato pero me gustó y me cogí uno para mi mascarilla cuelga tu mascarilla me costó 3,49 no es barato ¿eh? mira y esto con la cadena de de J &E? me voy a hacer yo uno y, y, y los colgadores es que veréis que son los mismos me voy a hacer yo uno o, o unos cuantos o para toda la familia ¿eh? A ver, mira, incluso os diré que esto es platicurrio, y yo tengo, hombre, es verdad que tiene que ser de plástico para que no te pese mucho, pero el de J y el de plástico me parece mejor que este, la verdad, Mira, veis, esto se pone por aquí y se engancha, pero son las cadenas que, bueno, esta, el eslabón es distinto, pero es la misma cadena, está abierto, ¿Veis? Si la queréis más corta, la queréis más larga, se puede sacar. ¿Veis? Mira, como las dejó, caer. ¿eh? ahí, Y me gustó porque tiene muchos colores. Y pensé, digo, bueno, no hace falta si va a de rojo, va a de negro o va a de verde. Pues como ya tiene todos los colores, digo, andando. ¿Veis? Y lleva aquí, pues, un emoticono de una carita sonriente. Si no os gusta el emoticono o no tenemos, pues le podemos poner cualquier otra cosa. Y se engancha aquí. Todas las compras aquí están que he hecho en primor. Entonces, ahora voy a enseñaros lo que compré en el Tiger. Voy. Mira. Ah, bueno, sí, en primor, perdón. Que nada más que le quedaba uno, me traje este paraguas. mirad qué hermoso. Y se abre del revés. Lleva aquí como un mango y es muy grande, ¿eh? Y me costó 8 euros. Os voy a enseñar lo que compré en Tiger, lo primero que compré fue esta bolsita, porque no llevaba bolsa, ¿ve? ¡Tachán! que es de dálmata, lleva ahí un perrito, este, que se guarda después. Yo lo que hago aquí, por ejemplo, yo la uso para la compra y eso, meto aquí una mascarilla y la bolsa de la y la meto. Ahí. La compré para la chica que es mi nieta, como ahora vienen los carnavales, pues le compré una faldita de tul que viene con la varita y la hada. Ay, la hada, las alas. vale Y también había coronas, pero esta no aguanta nada en la cabeza. Así que solamente le cogí esto. Y para mi nieto le cogí el gorro del dragón. Que a él le gusta. Le gustan mucho los gorros, pero este es de invierno, ¿eh? Porque es gordito. Es de fieltro y gordito. Cogí esto. Que ya sé que lo venden en, en, también en Ikea. Pero el Ikea me ha durado un asalto. Es verdad que es más barato. Y esto lo quiero porque yo en verano, cuando desayuno ya, en verano no tomo café. Tomo colacado fresquito. Y para que no se me hagan los grumos para deshacerlo, pues compro esto. Y además que se terminen rompiendo porque lo metes debajo del agua para enjuagarlo. ¿Qué más? Mira, me compré un cargador. Un cargador, no. El cable para mi móvil vale porque el del coche se me ha roto y estoy en el coche y no lo puedo cargar y entonces pues compré este en amarillo dos bolígrafos tacham, de Talobiu. veis qué bonito y además son son como de silicona son boli boli boli so, es como una flecha con un corazón compré tres piruletas valía un euro ¿eh? de corazón mm -hmm. tres uno para nieto otra para nieta y otra para un inter mm -hmm. Ay, mira encontré había muchas cosas de san valentín encontré este platito que me parece súper mono es de de cerámica muy muy bonito ¿Ves? pone Made in China y lo pone aquí ¿Ve? y me gustó y lo y me traje uno, deja de corazón 2 euros euros mira, encontré pegatinas de San Valentín mira que mona lo acaban de poner y estaban poniendo un montón de cosas un euro esta esta, mira que mona llevan foil, ¿eh? foil dorado muy chula trae una mmm, porque digo a ver si trae dos no una esta es otra y esta te quiero hasta el infinito y más allá, esta esta es más infantil pero está chula también muy mona y ahora ya está ya hemos terminado me voy a ver, ver como de que color se me ha puesto lo el, el morrillo ¿eh? a mí uh -huh. mira está guay no pasa o que hay que perfilarlo y bueno y pintarlo bien pero yo no lo veo mal me gusta, tiene un poquito de brillo, no es mate. Está bien. Eh, este me costó 4 euros y pico. Había uno que era rosa, venía en una caja de lata, de crema uno labio, y ese costaba 5 euros y pico. Pero era rosa, no era rojo, ¿eh? y por eso no Ahora me decidí por este. La caja de cartón, valía más barato. Bueno, chicas, espero que os hayan gustado. Voy a poner a cargar el limpiador de la cara, que lo quiero probar. Pues nada, chicas. Con todo el amor del mundo os dejo y os emplazo para un próximo vídeo, si queréis. Si os ha gustado el, el haul pues, y os gusta lo que tiene el contenido del canal, suscribiros, dadle a like, comentarme y nos vemos en el próximo. Cuidado. Chao. Oye, feliz San Valentín eh, a todas. Y feliz día del amor y la amistad. Chao. chicas que se me olvidó que en el Tiger también compré un ukelele, porque vamos a meter a músicos todos los miembros de la familia van a tocar el ukelele y este chiquitito es para un niño y le compré le compramos este ukelele ¿veis? Hola chicas, aquí estoy en Madrid en no sé qué calle San Jerónimo creo que ¿San Jerónimo? Pues... La carrera de San Jerónimo en esta esquinita, en este está la violetera. Que tiene unos dulces y unos caramelos de violeta buenísimos. Además también tiene violeta escarchada. Y siempre que vengo me gusta comprar una cajita, para llevarle a mi suegra, a mi madre, a la familia. Y voy a entrar. Y voy a entrar a comprar, a hacer mi compra. Como vengo de Pascua a Ramos, pues aquí que vengo. Vamos para adentro.